Ir a la universidad es una decisión importante. El mundo en que vivimos hoy ofrece carreras y trayectos académicos tan diversos y únicos como tú y tus compañeros. Teniendo al alcance tantas opciones interesantes y enriquecedoras, puede ser difícil encontrar el lugar al que perteneces. Creemos que perteneces aquí, en una universidad comunitaria o técnica del estado de Washington. Somos tu universidad de al lado y somos tu comunidad. No importa quién seas, de dónde vengas, ni en qué estés interesado, aquí hay un programa o título para ti. Nuestras universidades ofrecen títulos y certificados que te permiten finalizar tu título de grado, ir directo a un trabajo o desarrollar habilidades que ya aprendiste para obtener un título técnico. Si abandonaste el colegio y deseas volver a comenzar, Nuestras universidades también tienen programas para ayudarte a terminar la escuela secundaria o obtener tu certificado GED. Incluso, puedes obtener el diploma del secundario al mismo tiempo que obtienes tu título de AA. Si aún estás en el secundario, nuestras opciones sin matrícula y los títulos equivalentes te permitirán obtener créditos ahora, lo que te ahorrará tiempo y dinero. También podemos acomodarnos a los horarios apretados de los estudiantes a medio tiempo y de los padres, que tal vez estén haciendo malabares con el trabajo, las clases, los hijos y las finanzas. Nuestros horarios flexibles, con opciones en línea y en persona, te permiten comenzar las clases en otoño, invierno, primavera y verano. Y lo mejor es que es muy fácil postularse. Simplemente visita el sitio web de la universidad que prefieras y sigue los pasos de inscripción. También puedes ponerte en contacto con la asesoría si tienes dudas. Muchas de nuestras universidades no requieren pago para postularse, y es posible que otras te eximan de este si lo solicitas. También deberías solicitar ayuda financiera, ya sea federal con FAFSA o estatal con WAFSA. Incluso si crees que no calificas o que no asistirás. Es importante contar con esto, ya que la ayuda financiera abre puertas a otros fondos de dinero federales, estatales y universitarios, que no estarían disponibles de otra manera. Pero la vida no consiste solo en los estudios. Está llena de relaciones, el trabajo y las responsabilidades familiares que te hacen una persona íntegra. La vida estudiantil es una parte integral de tu tiempo en una universidad comunitaria o técnica del estado de Washington. Tendrás la oportunidad de participar con todo tu ser en actividades extracurriculares como clubes, deportes, grupos de afinidad y mucho más. Estas actividades son importantes porque la vida universitaria es más que solo clases, programas y títulos. Los recuerdos y las relaciones que construyas gracias a tus estudios son las experiencias que permanecerán contigo a lo largo de toda tu vida. Sin importar cómo se vea tu presente, puedes crear un futuro mejor aquí con nosotros, para tu familia, tu comunidad y lo más importante, para ti mismo. Obtén más información en www.sbctc.edu y postúlate hoy mismo.